Pero lo que hace falta también es una adecuación a la ley federal de Radio y Televisión, que hay que decir es una ley anacrónica de 1960, es una ley excluyente del sector eh, social, porque no incluye a las eh, asociaciones civiles para ser operadoras de medios de comunicación. Y es una ley que requiere de un ajuste para hacer más equitativo el uso del espectro radioeléctrico. Siendo un bien de la nación, no es posible que esté en un 90% en manos privadas. ¿no? En lo legal, como explico, eh, un cambio a la ley federal de radio y televisión que surja de un Congreso de la Unión comprometido con el desarrollo de la democracia, porque nos parece que los medios de comunicación aportan a la democratización del país. No estos que tenemos ahora y no con esta ley. Es decir, no hay equidad en el uso del espectro radioeléctrico cuando el 90% son estaciones eh, comerciales, tanto de radio como de televisión, y solamente un 10% son permisionadas a sistemas estatales de radio y televisión, a emisoras universitarias o a las veintitantas que tiene la Comisión eh, para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Muy pocas hay para sociedad civil, como es el caso de Teocelo, somos las pocas que hay en, en México, Guayacau. Cotla es otra, y otras 10 perdidas en una geografía enorme y en un país de más de 100 millones de mexicanos. El espectro radioeléctrico tiene que repartirse de forma equitativa y una ley eh, con más equidad para un acceso distinto permitiría equilibrar y democratizar la, la comunicación en México. Entonces, por lo legal necesitaremos, necesitamos una nueva ley, una ley federal de radio y televisión, que permita el acceso al espectro radioeléctrico a las organizaciones ciudadanas que sin ser lucrativas y sin tener una eh, por delante una estrategia económica o política e ideológica son de gran beneficio y de gran utilidad a la sociedad ¿no? y del lado de lo económico pues también que se abra un apartado en donde estos medios comunitarios por ser de una alta rentabilidad social y cultural deberían contar con con una serie de accesos a recursos públicos o al uso de su programación para patrocinar su programación. De tal suerte que estas instalaciones que vemos en las radios comunitarias dejen de ser artesanales, de tercera calidad, porque los ciudadanos nos merecemos medios de comunicación de primera categoría.